usted fue acertada la decisión de destituir al director de la Policía Nacional, háganos el feedback, 829 3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp en el camino, le leeremos su comentario o le leeremos su respuesta a la pregunta considera usted fue acertada la decisión de destituir al director de la Policía Nacional muy bien y vamos precisamente a hablar sobre el tema. Sí. Con destitución del jefe de la Policía Nacional, comienza la transformación policial. El presidente Luis Abinader destituyó al director de la Policía Nacional, Eduardo Sánchez, y en su lugar designó al general Eduardo Alberto Ten en la mañana de ayer domingo. Los cambios en la institución del orden se anunciaron previo a una rueda de prensa que convocó el primer mandatario en la Policía Nacional. El destituido mayor general Eduard Sánchez González tenía en el cargo un año y dos meses, dado que fue designado por el jefe del Estado el 16 de agosto del 2020, el mismo día en que asumió el presidente de la República. Abinader anunció las nuevas medidas que se aplicarán en la Policía Nacional para iniciar con la reforma de la institución. Se evaluarán a todos los miembros de la Policía en un plazo de 18 meses, proceso que estará a cargo de una firma internacional con la colaboración de la Policía de Colombia y la de España. Con la supervisión de un representante de la Organización de las Naciones Unidas, el próximo lunes 25 se promulgará, mediante decreto, el reglamento de la Ley Orgánica de la Policía la Na Nacional, reestructuración del Instituto de Formación de la Policía Nacional también. El presidente... Dispuso la asignación de fondos y la licitación inmediata para la compra de chalecos, antibalas y cámaras corporales para todos los agentes y así quede grabado todo el accionar de los miembros de la uniformada. Tenemos unas imágenes eh, de verdad, unas declaraciones, vamos a ver si escuchamos qué, qué dice el nuevo... ...director general de la Policía Nacional, que lo veo ahí en pantalla. Adelante... Pimentel, ...director de Compras y Contrataciones. A todos ustedes, asesores que están aquí presentes. Aquí está presente también John Hubein, que tiene seis años asesorándonos a nosotros, que fue pieza clave en la transformación de la policía en la ciudad de Nueva York. Asimismo, los asesores que tenemos desde el gobierno y la embajada de Estados Unidos del Gobierno colombiano, que ha estado trabajando la Policía de Colombia y las Naciones Unidas y también la Policía de España, que se ha incorporado también a asesorarnos. Lo que necesita la Policía es una verdadera transformación, y esa transformación Va a tomar un tiempo, pero tienen que empezar y tenemos que empezar a ver resultados desde ahora. Esta comisión que formamos, presidida, coordinada por Servio Tulio y con personalidades muy notables de todo el país, han trabajado día a día, pero han trabajado con el objetivo que nosotros expusimos cuando fue juramentada, transformar. Yo no vine aquí a sencillamente lograr unas mejorías para que después las cosas continuaran igual. Cuando yo salga de este Palacio Nacional yo quiero que hayan, que existan transformaciones y reformas reales que sobrevivan a cualquier presidente de la República. Y ese es el caso de la policía, como lo estamos haciendo en otras áreas. Es muy fácil llegar a acuerdos, sí, baja la delincuencia ahora, después aguanta allí y eso es lo que había estado pasando por muchos años. Llegó la hora de hacer la transformación real de esa policía, cómo nosotros podemos, qué hay, cómo podemos, cuáles son las recomendaciones del lugar. Y hemos determinado hoy que empieza esa transformación. Vamos a pasar de la planificación entonces, vamos a pasar a las acciones concretas. Y eso es lo que queremos anunciar hoy, esas primeras medidas concretas el tiempo mínimo de formación para los nuevos policías será ampliado de seis meses a un año. Pero es bueno que ustedes conozcan que aquí hay policías graduados en dos meses. Porque cuando se pedían mil policías debido a los bajos salarios apenas iban 500 y aplicaban. Esa es la realidad que estamos sufriendo hoy. No podemos permitir, señores, que policías sin entrenamiento patrullen nuestras calles. Muy bien, eso acaba de anunciar el presidente de la República, las medidas que se tomarán con el tema del mejoramiento de la policía y los cambios estructurales que se pretende hacer en la institución. Ya comentaremos más adelante todos esos aspectos. Vamos a ver, Yerian. bien. Eh, una contradicción en lo que ayer pudimos ver una, una gran contradicción de lo que es la sociedad yo me veo morenito muchachos eh, resulta que mientras el, president, el presidente de la república hablaba sobre reformar la policía su propia esposa mandaba eh, estaba pidiendo macana algo que realmente yo wow ¿Cuánto disparate? Pues tú no puedes En el momento en que se está reformando la policía nacional Tú pedir macana Y por eso yo traje mi macana Yo tengo aquí mi macana Porque de acuerdo a las palabras de, de la primera dama Ella quiere ley, orden y macana ¿Ustedes saben lo que significa la macana? En la, en la, en la palabra macaneo significa de golpear Es decir, golpe es De cómo podemos nosotros pensar en una sociedad que quiere reformar una policía, que sea una policía justa, cuando le hablamos de macana, de que quiero ley orden y macana. Si ustedes quieren, yo le traje a, a, a Francis y a Mado, le traje sus macanas, aquí están. Son más pequeñas, pues naturalmente yo no voy a hacer harakiri. pero aquí están las macanas suyas, Amado, pásele esa, a, esa que es más chiquita a Francis y ese es sí, para usted francia tan grande, Miren, esta, ¿no? <risa> sí, la misma grande si la mía es más grande pues ya acaso se va a ustedes vean la señores el criterio fino, eh, pero... y el mensaje que se manda desde el qué gobierno la, la primera dama no debió hablar ellos quedarse callada porque lo que estaba haciendo Luis Abinader era, la, era lo correcto y, y qué es lo que se va a hacer en la policía hay algunos puntos que me parece interesante el cambio del, del jefe de la policía eso no va a pasar para ningún lado eso no va a cambiar nada Ahora sí hay elementos importantes que el presidente citó, déjenme destacárselo aquí. Eh, el primero, que se procederá a evaluar el desempeño de todos los miembros de la policía a través de una firma internacional de reconocida experiencia. Eso sería bueno que lo lleven a licitación, eso sería bueno que lo lleven a licitación. Creo que se habló de licitación. ¿Qué de, cosa, qué cosa? Eh, lo de, la, de, lo de, la, de la, la compañía que va a hacer la evaluación de desempeño Ah, ok El segundo se solicitará una comisión especializada A la recomendación de la reestructuración financiera y administrativa Es decir, el presupuesto de la policía, lo van a estudiar Tercero, se promulgará el decreto de reglamento De la aplicación de la ley 590-16 sí. ah, déjame ver? La ley con cinco años Sí, dice quinto, se procederá con la instalación de tres eh, extensiones del Instituto Policial de Educación en las regiones este, sur y norte, y así eh, se va a garantizar el alto nivel de profesionalización de los policías. Sexto, eh, se van a construir eh, centros de educación policial. Eh, el séptimo, se ordena la asignación de fondos y la licitación inmediata para la compra de combinación de chalecos y cámaras de cuerpo de jibodicán, es decir que ahora los, los... Yerjan, perdón, ahí mismo, pues esa, esa, eso que tú estás diciendo están en imágenes ah, ¿Qué okay, te parece entonces para sí, que ella sí, pues, continúe diciendo? Y entonces de... el octavo dice que el Centro de Atención de Emergencia y Seguridad 911 entregará eh, de manera inmediata a la Policía Nacional 500 car kits Es decir, esas son las cámaras que van en los vehículos, eh, los carros ¿verdad? Eh, para, para colocar la, la parte eh, delantera eh, que se pueda grabar todo. Esto es importante, lo de los chalecos y lo de las cámaras es lo que me parece más inteligente. Eh, me parece también la evaluación de desempeño, eh, me parece también algo in interesante. Y vamos a ver qué se consigue. Algo que no me gustó y es que esto va a estar coordinado por la ONU. Yo no entiendo por qué nosotros seguimos entregando el país a organismos internacionales. De verdad que no <risa> lo entiendo eso. Cuando... Pagar un eh, nochelito, pues que le sí, tengan miedo sí. porque esas compañías no son gratis. Sí valoro, va a ser la compañía va a ser americana. Por primera vez porque yo entiendo que las Naciones la fecha, Unidas no debe estar haciendo ser, una la labor de esa naturaleza. Va a ser americana la firma que va a evaluar todo eso. Sí. So, anótenlo. Imagínate, Estados Unidos y Colombia. Estados so. Unidos, Colombia son socios en ese tema de claro. policía y milicia. Entonces mm. es bueno sí eh, la experiencia de la policía de, de, de Colombia, Colombia es bueno la experiencia de la policía de España de manera que vamos a esperar los resultados. Sobre esta reforma que me parece interesante, lo importante es que hay un paso de avance ya con relación a, a, a, a la reforma policial, Bien. que me luce, me, me luce importante. Muchas gracias, Yerian. Adelante, Francis. Bueno, miren, yo quiero sacarle un poquito la castaña del fuego. Recordemos que la primera dama eh, habló en un contexto pueblerino y ella hizo su tweet aunque ah, okay. ciertamente que hablar y, de macana. Ella puede, aquí, ella puede hablar así, como como. hablar. Hablar de macana aquí eh, genera eh, una situación cuando estamos tratando de que la macana Vea, mi amigo. Sea ¿Cuál es el rol de, de la primera duda? Cuando usted está en una posición como la que ella tiene de ser <risas> la esposa del presidente, cualquier cosa que diga. Sí, sí. Se le va a. Sí, entendido, lo a entiendo. Años, pero llevarle la carga hasta ahí. Lo que yo quiero sí decirle es que en mucho tiempo una medida tomada por un presidente en este ah, caso por ah, Luis Abinader. Ah, pendejo, no gracia. habíamos no habíamos visto el entusiasmo social del país <risa> de oiganme ya. esto y quiero ver si ustedes están de acuerdo, <risa> con la designación de Eduardo Alberto Ten y Olivense muy trabajador eh, ciertamente Órido, que Olivense, Olivense. que le manda eh, el presidente da en la diana en el sentido de que genera más a, mejores apreciaciones que las que son negativas. El país lo vio bien. Para mí, por lo que he visto en, en redes, en opinión, de que este cambio le viene bien a la imagen de la policía. Parece que hay un nuevo aire ya con el simple hecho de la designación. Y eso es bueno. Y también que hay una voluntad, una decisión, porque ciertamente que el país está atrapado en las manos de un grupo de delincuentes. En el sentido figurado, porque no está atrapado, es un grupo. Uh -huh. Obviamente que ha hecho mucho escándalo y muchos estragos a la sociedad. Y de, lo y de las pocas cosas que tú puedes implementar en el país para el bienestar social, para el bienestar y la calidad de vida del pueblo dominicano, es que el Estado se emplea a fondo a corregir las debilidades que tenemos en seguridad ciudadana y en el cuerpo del orden que está llamado a garantizarlo. Con eso estamos logrando que nuestra calidad de vida como dominicano, a pesar de que el salario no nos da para, la, para cubrir nuestros gastos, porque no da, en la República Dominicana estamos claros con una gasolina cada vez más alta, con la energía más cara del mundo, y deficiente y a la vez pagarla más cara. Son de los retos que tiene el presidente Abinader. Pero a todo esto, si tú le agregas seguridad, oportunidad de tránsito, sin el miedo, desde que tú escuchas un motor, la motofobia se apodera del ciudadano. Es así que andamos. Caminar de una esquina a otra es un riesgo en muchos sectores. Y yo creo que ciertamente hay que emplearse a fondo, a cumplir las normas, a evaluar a estos policías los que no tienen esa condición para trabajar con la sociedad, que se han expulsado, se han extraído, porque nos damos cuenta que aún hay esperanza y que ciertamente en la policía hay hombres y mujeres que generan esas esperanzas. Y eso es para mí el cambio que ha habido de, de mando, Bien. sin menos y, y sin ningún tipo de descrédito al que sale, porque no es verdad Bien. que a Edward Sánchez le podemos calificar eh, es como, el, eh, ha sido sustituido como un pitcher. Bueno. A él no le yo, fue muy bien en, en mi, esta en juego. En mi oportunidad, yo te voy a decir qué le pasó a Eduard Sánchez. Adelante, Carolina. Eh, sí, es muy lamentable cómo eh, se va, le comentó allá Francis... El director sí. eh, de la policía, o sea, sobre su imagen, sobre su espalda, aunque quizás sin responsabilidad, sin culpa, porque es un problema no de un director, pero lleva esa carga de que fue eh, un funcionario que no cumplió con el rol para el que se le puso, duró muy poco tiempo, le cayó una presión y un grupo, un sectores, grupo de gente haciendo un, un nivel de ataque importante que conllevara a lo que estamos viendo hoy como información. Hay que destacar un aspecto importante que, de, que decía Luis, que destacaba, o sea, no es por un hecho en específico que destituimos, es una serie de, de cosas, es una secuencia de aspectos que vienen gravitando en nuestra sociedad y pues eh, se entiende que los cambios debían de venir y que con esto no solo es el cambio del director de la Policía Nacional, eh, esto que resaltaba mi compañero, lo quiero eh, poner en, eh, en imágenes eh, rapidito, rapidito, para que la gente pueda captar y percibir bien cuáles aspectos fundamentales se está hablando de cambios en nuestra Policía Nacional. Si lo tenemos ahí, muchachos, eh, algo que nos llama mucho la atención, que nos llama mucho la atención y que esperemos que no pase como otros otras de las iniciativas en reformas y cambios, es la vigilancia que tendrían las patrullas, los uniformes, lo que veo poco es la cantidad, se habla de 500 kits, eh, de cámaras de vigilancia con audio, que se podrá o estaría grabado todo lo que estén haciendo nuestros agentes, la cantidad es lo que lo veo muy mínima. Otro de los aspectos que podemos eh, destacar es la evaluación del personal, eh, de los policías, ¿Quiénes lo van a auditar? Que es una de las cosas que preocupa, o sea, ¿quiénes son los que llegan? Nosotros hemos hablado mucho acá, ¿quiénes llegan a la policía? ¿Qué nivel de capacitación tienen? No solo a nivel intelectual, de preparación profesional o académica, que un bachiller y demás, es el aspecto psicológico de ese ciudadano que sale a las calles con un arma de reglamento, que sale a proteger la vida de los demás y que hemos visto una cantidad de casos importantes de gente que muere en quien supuestamente está encargado de garantizar tu integridad. Es por un lado, y de alguna forma podríamos ver positivo de que es una firma, es una firma internacional, o sea, que no es que va a estar una comisión, que no es que va a estar el padre de la iglesia, el de la comunidad, el sector empresarial, evaluando a los policías rápido, muchachos, movemos la pantalla, para orientar a la gente sobre estos aspectos que a partir de hoy, o desde que se emite, ¿verdad?, el decreto, eh, estará teniendo nuestra policía se firmarán acuerdos con la UAS o sea para impartir programas eh, Blacky impartir programas de formación y capacitación a los policías y un seguimos rápido, un aspecto de esto que será en las diferentes eh, demarcaciones eh, la reestructuración administrativa un desafío eh, grandísimo ahí es que, que está el centro esto. del huracán sí, o sea hablar de una <risa> reestructuración real, para mí ese es el real centro. del órgano Óyeme, esto implica muchas, muchas cosas, muchachos, seguimos. O sea, un error ortográfico, eh, tensiona, no es sé con ese, El eh, instituto instituto sí, de educación policial. Sí. Eh, estará en, en la, la parte norte, Suri, Eso, este, no, decir... lo, eso no lo escribiste no, tú. No, no, no, no. no, no. Eso eh, debo destacar en la página sí Somos pueblo, es. debo de decirlo, que lo subieron así. Eh... Tenemos también por otro lado los procesos de licitación de esto que hablaba de los chalecos, pero me parece que fueron 500 kits que leí, que entiendo que es muy poco. Yo nos va a entregar no, en no, principio la gente En principio, del 911. Es, que ya, es que ya eso está, ya voy a entregar, 911. Ah, que son del 911 sí, exactamente. que van a entregar bien. Seguimos. Bueno, claro la aquí. etapa inicial, seguimos rapidito. La, la reestructuración del Instituto Policial de Educación, el aspecto de la formación policial que se hace Señora, hay que ver cómo es que se recogen las evidencias aquí cuando usted le cometen un asalto en su casa o en su negocio, levanta la puerta, no, puede? mi hija, abre Mira. eso, o son sea, unas cosas. ¿Tú crees que puede conocimiento? Bueno, pero... Eh, con intención eh, pero de pero dañar más, la imagen no la, que... y, y negociar con, con, con los implicados. Seguimos, pero bueno. Hasta eso hacen muchos policías. Entonces, el reglamento... Eh, y muchos doctores eh, también, dilo, sí, y abogados, y jueces. Sí, sí. Mira, muchachos, no y por último, la, la no aplicación del reglamento. reglamento. ¿Qué oye, significa oye, este aspecto? Lo voy a, a leer a modo así de orientación rapidito. La ley, el, o sea, la aplicación de la ley 500... No, el no, reglamento. El reglamento 590-16. Oye, toda ley, sobre todo si es una ley orgánica que... La plataforma uh -huh. de una institución debe tener un reglamento de, de aplicación. aplicación. Este es el reglamento. El 590 se aplicará, dice yo, de manera inmediata. El ¿En reglamento qué de la ley. Exacto. La ley. ¿En sí. qué consiste este? Cinco años después. Tiene, eh, tiene por objeto, muchachos, establecer y regular la organización, funcionamiento y principios fundamentales de actuación de la policía, los derechos y deberes del estatuto de la carrera, la, de la seguridad social y el régimen disciplinario. Según ellos, según el gobierno, todas estas, porque no, no están todas, pero esta, las, las más importantes, venimos acá, eh, medidas que se iniciarán a partir de ya, se suponen que deben de tener un impacto, o sea, Debe de sentirse el cambio en toda esta reestructuración de la que estamos observando, formación policial, reestructuración del órgano, o sea, fundamental, vigilancia del comportamiento y del, de los hechos en el día a día a través de cámaras y audios y demás. Y la parte de esa firma internacional que evaluará a los muchachos, a nuestras policías. Gracias, Carolina. Mira, eh, hace un tiempo yo hablé aquí, del de tema de la policía nacional y me referí al establishment. No, la policía. Es en español? Bueno, el, lo, lo que pero está la establecido. no sabe lo que es el establishment. Lo que está establecido, lo que es la estructura, la plataforma ¿El de el un, sistema? del sistema de una institución. <risa> eh, que que la pueden policía, llegar. No, mira, que pueden, llegar, que pueden vaya, llegar directores, no irse, no lo irse, dire en Oye, que pueden oíste que pueden llegar o sea, directores e irse directores. Y es? es? esa establishment o esa estructura en es la mamá, que ha ¿por dirigido. ¿Por qué tú no lo dices en creol? no lo dicen en creol? no, No, no sé. lo en inglés. Yo, yo no, no, porque no sé. Ah, ahora, idioma de esa, países pobres, no. no. <risa> eso es no lo que tú Pero claro, eso <risa> es <sea>, lo <risa> que tú querías. <risa> ya yo te lo dije. <risa> ya. Miren, ahora, ¿existe establishment en Haití? No existe. Óigame, óigame, óigame, óigame. En serio, hablando en serio. Oigan sí, vamos a esto. Oigan esto. En la policía hay un sistema, ¿ok? Un cerebro. Edward Sánchez no era parte de ese establishment. Fue una decisión del presidente sí. que cuando llegó, Gracias. quiso dar una connotación de lo nuevo, lo joven, lo moderno, porque este es el gobierno del cambio. Y nombra a un muchacho que es un general que no tiene la plataforma. Porque yo le voy a decir a ustedes una cosa. Durante la jefatura de Guzmán Fermín, ¿cuántos acontecimientos no ocurrieron? ¿Cuántos acontecimientos sí, no ahí. ocurrieron aquí en San Francisco de ahí. Macorís cuando él estuvo? Que incluso le pusieron un nombre. El ciruj los cirujanos. El cirujano. Sí. Y él mantenía, a él lo, lo, lo entrevisté yo en este mismo canal cuando yo hacía concluyendo. Uh -huh. ¿Eh? ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué pasó? Después de salir de aquí con esa aureola de la camioneta blanca famosa sí. aquella, y ser jefe de la policía, pasaron miles de cosas y no pasó nada. ¿Usted me entiende? Todo esto, si se está haciendo de buena fe, es relumbrón. ¿Cómo es, relumbrón? Sí, eso es, un, como dicen no, ahora tú, los tigres, no, un no frontero en que haya un verdadero cambio con Ten y Olivense no, no es eso, ni Ten ni Olivense van a hacer la diferencia óyeme, no es un problema de persona es un problema de institución porque eso es lo que pasa tú lo ves muy, ah sí Ten, coño, Ten es mi hermano y yo sé la clase de policía que es incluso Horizon Olivense que tuvo conmigo cuando yo estaba en la procuraduría una vez o dos la cuestión es... Exacto. Eh, sí, pero creo que ya la segunda vez ya yo no estaba en la Procuraduría. Lo que te quiero decir es, Orison es un muchacho bonachón, un tipo de dichachero que le gusta eh, con, eh, conversador. Pero no es el tema, el problema no es Orison, el problema no, no es Eduardo. El problema aquí es un problema de institución. A la policía lo que hay que descabezarle es ese establishment. Es el ah, que vos, mantiene a lo malo ahí. Pues, tú estás de acuerdo con lo que yo escribí ayer. No sé lo que, que le tú entreguen tú. A, a, a esta nueva jefatura, se la entreguen con sin, es decir, desmantelada, esa, esa superestructura que es la que ha dirigido la policía. Oye lo siguiente. Oye Desde lo de siguiente. la oscuridad. Oye lo siguiente. Eso que dijo el presidente es verdad, pero eso lo saben to todos los presidentes y lo saben todos los directores de la policía. ¿Qué dijo? Que a los dos meses zancochan un policía y lo tiran para la calle. Que la mayoría de esos policías llegan sin ni siquiera ser bachilleres. Que esos policías entran al servicio sin ni siquiera haberle hecho bueno, un psicométrico. Bueno, ese será, ese será el, oye, el gran reto ahora, esto, a partir oye, de ahora. Pero oye esto, Francis, no, no, óyeme, óyeme esto. También salen a la calle sin hacerle un psicométrico. Ustedes dos, y, y, y Carolina, ustedes todos saben lo que es el psicométrico. ¿Qué cosa dice el psicométrico? ¿Van a volver a tirar a la calle policía con una cámara? ¿Para qué? ¿Una cámara se daña? Primera cosa. Segundo, el policía, muchos de ellos no van a querer hacer nada pensando en que la cámara lo va a captar y lo van, a, lo van a, a, a, a... A tachar. Exactamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es primero darle opciones a la policía en la calle. Los policías no usan macana, los policías no usan gas pimienta, los policías no usan pistolas eléctricas. Todo lo que usa el policía es letal. Letal, lo que quiere decir que cuando tiene que utilizar su, su instrumento es para matar, nada más. Entonces, ¿qué, ¿en qué, qué estamos pensando? Tú no estás de acuerdo no, con no, la no, cámara. No, eso es un bronco, vuelvo y te repito. Y no va a pasar de ahí, olvídate de eso, no va a pasar de ahí. Pues yo tengo si fe se... En sí, que haya alcance... Una pistola el eléctrica, por ejemplo. Carajo, una, eléctrica, una pimienta eléctrica, un pimienta te detiene a una gente en seco y tú puedes actuar. Señores, la policía de este país... La policía de este país no sabe ni siquiera ponerle una esposa a un ciudadano, carajo. Ustedes no han visto los videos durante la pandemia, que venían, tenían que venir cuatro pa, para ponerle una esposa a una mujer. Entonces llegamos a verlo nosotros claro. aquí miles de veces. ¿Y qué te indica eso a ti? La incapacidad. Ahora que van a resolver el tema de la formación, de la, de la formación ¿tú sabes quiénes son los que forman a los policías? Los mismos policías. Pero bueno, ¿se tú supone crees? que debe de haber un cambio, amado. ¿Tú te crees que los policías.? Sí, pero te estoy hablando de la policía actual. ¿Tú te crees.? ¿Tú te crees.? Que ese, ese, ese conocimiento que tiene la policía del día a día. Ahí es que lo lleva. Lo lleva ahí. Le dice a los nobles policías. Lo que quieren ser. Le dicen cómo Me es. Me que contó se... un policía. O sea, lo que le quiero decir, señores, Debería ser cinturón negro primero, antes de, de llegar sí, a... Sí, debe Nancy. tener cierto, en cierta queta, condición en de arte marcial. Por lo menos, marcial, entrénalo, eh, entrénalo en lucha personal, eh, judo, entrénalo o sea, en lucha personal, en, no. en, en, o, entrénalo en eso, entrénalo en el uso... Por ejemplo, hay tipos que están entrenados de forma tal que si tú le apuntas con una pistola y yo te, te la desarma con una sola mano, ¿por qué no buscaron la policía eh. israelí? ¿Qué? ¿Eh? Sí. ¿Por qué no buscaron que la pistola? Que de hecho hay muchos israelíes ¿Eh? aquí dando su servicio, pero privado, a, a personas, son Óyeme, guardaespaldas personales. Oye, el que personal. me entrenó a mí en el uso de la de la pistola Glob fue un fue un tipo entrenado en Israel. Él era en la seguridad personal de Doña Rosa cuando Hipólito era presidente. Ok. Ese tipo en 7 segundos, y lo demostró, en 7 segundos sacaba en, en la canana, sacaba su, su pistola, nunca dejó de usar glow, todo el tiempo era glow. Sacaba su pistola, sobaba, apuntaba, disparaba y hacía diana. En 7 segundos, contado por un reloj mío. Porque él, él no dijo cómo se hacía, claro. Esa de tres, eso no es para tú aprenderla de un día para no, otro. No. Eso es una vaina para tú. Pero fíjate. Entonces, ah. estamos hablando de gente eficiente. Esa eficiencia que se necesita en la policía, Mira. no la vamos a llenar con cámara, ni la Ay. vamos a llenar cambiando gente. Mira. Edward, Edward, Edward no debió irse, porque también hay otro problema. Déjeme decirle esto antes que tú entre Francis. El presidente de la República no puede poner en mano extrañas sus decisiones de Estado. Usted no puede cambiar un, un funcionario porque, lo, porque la gente en la calle diga, hay que quitar a fulano, hay que quitar a sultano. ¿Por qué? Porque eso es peligroso. Claro. Estás poniendo lo pusieron ahí porque los empresarios de Santiago lo dijeron que lo pusieron ahí no, no, no, no importa, pues, bueno, fue no la una... mejor decisión ya que iban a quitar a Edward por la presión de la gente, pero fue trabajador. la mejor que, decisión que se tuvo Muy pero trabajador. pero desde el punto de vista político, desde no, el no, punto no, claro de vista sí. de la nomenclatura del Estado el, el presidente sí, sí, no sí. puede dejar no, que, no, la, no, no. Que, que la vaya, es lo mismo que Mira. el pitcher tú te imaginas un pitcher tírale una recta, que todo el mundo diga y el pitcher tira una recta, pero ven acá no, no, no. hay una llamada hay una llamada, vamos a ver. Buenos días. Sí, amado, para felicitar al señor Francis Rodríguez por la designación de sí. su amigo el general que Veracucho, sí, ese... lo que te falta a ti <risa> es traer Son los chocolates. ¿todo, todo ¿sí? bueno. <risa> por la designación a ti. de su amigo. Sí, sí. estamos muy contentos sí, claro, y, no y muy esperanzados de que el presidente le entregue una policía Amigo. desmontando esa estructura que hablaba Amado escucho no, claro, escucho a mí los jefes de la policía yo trato de <risa> evadirlo de <que> <risa> no, pues, son, porque mira mi amigo de Nelson Marque, amigo amigo. Nelson amigo. Peguero es eh, mi hermano y Nelson y Oliver, Peguero fue como dos años y Oliverse también y Nelson Peguero fue como dos años tres jefes de la policía y cuando salió de ahí me dijo Carajo, magistrado, usted ni siquiera me llamó siendo jefe Digo, no ahora es que yo te voy a utilizar Miren, entrar a un cuartel <risa> de la policía bueno, bueno, bueno, Es una padre, cuestión de supervisión Los lo, lo, lo chocolates lo están esperando A mí me miren, atacan a cada rato Miren, es una cuestión sí. de supervisión y, y de cumplimiento de la ley Entrar a un cuartel de la policía Luego yo como abogado Resulta a veces más Cucho, llámame. que tú ir a la fortaleza Donde están los condenados Sí. ¿Cómo o sea, es? Pero tú es entrar a una fortaleza eh, ¿Verdad? Por ejemplo, aquí en San Francisco, de la sí. Duarte o al eh, el, el Centro Correccional de Vista del Valle, es mucho más fácil que tú entrar a ver un preso ahí en, en, en, el, en, en la policía. De la policía sí. Porque es una cuestión de que una gran parte, de los, eh, una gran parte de, de los policías sienten eso ahí como su nido de poder. Y ellos entienden que tienen el control, pero es porque nadie lo supervisa. Porque no hay una gente ahí, por ejemplo, como antes que estaba David fit ¿verdad? Sí. De los derechos humanos, sí. que le decía: mira, tú no puedes hacer eso. Mira, y al no tener un supervisor que no sea de ellos mismos. Que mira, hay, que Olivense fue que, que trajo, quiera. que Olivense fue que, que, que formó ese, ese plan ahí en la policía que, que designaron a David Fix. ¿Tú lo recuerdas? Y eso es correcto. Entonces, hay que tratar de romper con eso. Y de que haya es. Mira, Señor, yo lo que quería decirte, hablarle, pero... Sí, pero antes quiero decirte algo. No quita definitivamente que la concepción que tenemos como dominicanos, que solo con la macana se atiende a mucha gente. Aquí hay gente que lamentablemente son antisociales porque sí. Y son rebeldes. Espero que haya un método que esa rebeldía... Oh, no, no. Pero Amado lo ha dicho aquí que el dominicano... Que no haya una que rebeldía, que mal. esa rebeldía sea moderada por técnicas de hoy de convencimiento para que reduzca el estado Bien. de violencia que está viviendo. Ahora, aquí hay vamos, gente que requiere de Macana para que entiendan. Vamos a la pregunta. Cosas. ¿Considera usted que fue acertada la decisión de destituir al director de la Policía Nacional, Carolina?